Pues, dentro de los objetivos eh, principales, o sea, eh, hay como seis ideas fuerza ¿no? que de alguna manera marcan el núcleo duro de la estrategia. ¿no? Entonces, eh, sí que hay como un interés eh, bastante importante en poder acompañar a sujetos, a sujetos, a personas, a colectivos, que de alguna manera eh, bueno, pues puedan fortalecer sus capacidades, no solo en términos de conocimiento, sino también de acción. Eh, la idea, eh, bueno, lo que veníamos viendo a veces en esos procesos educativos que son a medio o a largo plazo es que se ponía mucho esfuerzo en este fortalecimiento de capacidades pero más en términos teóricos de conocimientos y tal, pero luego se quedaba, había un salto muy grande en cómo la gente traducía esos conocimientos en propuestas concretas de cambio, de transformación y de acción, ¿no? en términos de incidencia, de participación eh, de, a lo interno de las organizaciones, pero también eh, las experiencias que pudieran tener con otros colectivos y demás. Entonces ahí veíamos que era importante como acompañar a sujetos, a personas, con el fin de que pudieran tener... Eh, bueno, herramientas que les permitieran hacer un análisis crítico de su realidad, de poder conectar esa realidad más cercana con realidades más lejanas geográficamente, pero que sufren o se sienen, sienten interpelados por los mismos problemas y tal, y poder articular desde ahí ese fortalecimiento de capacidades de manera como más integral. Eh, otra de las ideas fuerza o así, o elementos centrales, ...es el tema de incorporar eh, o poner más fuerza y más énfasis... ...en el cómo hacemos las cosas, ¿no? en el cómo impulsamos esos procesos educativos. En los cómos, eh, bueno, pues al final eh, tenemos unos, unas temáticas, tenemos unos conocimientos... ...tenemos una teoría, pero luego cómo ponemos en práctica... ...a veces entramos en contradicciones, porque hablamos de participación... Eh, ...efectiva, activa, tal, pero luego los procesos educativos no son tan participativos hablamos de empoderamiento, procesos de empoderamiento que conllevan pues ese ser consciente, es actuar colectivamente y tal, pero luego los procesos educativos a veces no se dan esas condiciones. Entonces para nosotras, eh, y para bueno, en el proceso se identificaron como, como elemento, otro de los elementos, el poner atención en los comos y en esa diversidad de cómos, atendiendo pues, a la pedagogía crítica feminista o al tema de la diversidad, eh, la parte emocional, subjetiva... O sea, hay un montón de comos que están interactuando ahí y que de alguna manera pues, es importante como ponerles atención. Estaba, hay una parte también muy importante de incorporar todo, a, todo lo que tiene que ver con el enfoque de derechos, o sea, los procesos educativos responden a una serie de inquietudes y necesidades de la población con la que estamos trabajando, pero también en términos de derechos, y poner de ahí el foco nos parecía que era importante. Eh, hay otra parte, y más ligado un poco al trabajo que hacemos en cooperación, de ligar realidades y de ligar luchas. ¿no? Esa interdependencia a la que bueno, hacía mención antes mi compañera Marlene, ¿no? de entender que bueno, es importante y fundamental en todos estos procesos educativos plantearlos con, desde un enfoque local global. O sea, estamos en un, ubicadas en un lugar geográfico muy concreto, con unas problemáticas y unas eh, eh, cuestiones que nos afectan, pero, o sea, en lo concreto, a nuestras vidas y tal, pero esto hay que relacionarlo con lo que está pasando en otros lugares geográficos y, de alguna manera, pues, interrelacionar ahí luchas y propuestas de, ¿no? de acción y demás. Luego hay una parte también muy importante de aprender de nuestras prácticas, de tener como la cultura de aprendizaje como muy presente. Pues entendiendo que no partimos de cero que, y que lo, o sea, no solo aprendemos desde la teoría o el conocimiento, sino aprendemos de lo que hacemos. ¿no? Entonces, revisar esas prácticas, tenerlas como muy presentes y estar revisándolas pues, en los procesos educativos de manera constante, nos ayuda también a identificar dónde están nuestras fortalezas, dónde están pues, aquellas cuestiones que igual hay que, a las cuales hay que ¿no? atender. Y luego hay una parte de corresponsabilidad. ¿no? Eh, esta estrategia interpela a, la, a nivel institucional pero también interpela al sector social ¿no? entonces hay una corresponsabilidad por ponerla como en, en marcha y en práctica ¿no? y ahí liga mucho con, con ese quehacer de Entender a las instituciones no solo como financiadoras, sino como instituciones educadoras también, y esa responsabilidad de las instituciones, y es un compromiso que de alguna manera se adquiere para poder potenciar pues, este tipo de, de actuaciones ¿no? en el marco de la educación para la transformación social. Entonces, diría un poco que dentro de los objetivos sería tratar de impulsar procesos educativos en el eh, que tengan en cuenta como estos elementos ¿no? y, y, bueno, y conseguir realmente avanzar hacia esos cambios, hacia esos 16 cambios que se, están previstos de alguna manera ir lográndolos ¿no? de aquí a, a que llegue pues, esa fecha a tope que es el 2030. ¿no?